Amigos, eh, mi nombre es Álvaro Contreras. Soy director de Costa Limitada. Una de nuestras misiones, es el tema del reciclaje de residuos industriales, como scrap de polietileno, scrap de chatarra, scrap de materiales post industriales, plástico, cartón. Eh, mi lucha permanente es el tema de la gestión industrial de residuos. La mayoría de los residuos eh, no son basura, yo creo que es una de las garantías que nosotros hacemos Hacemos un tratamiento integral de todos tus residuos eh, Bueno amigos, lo, los queremos dejar invitados para que nos puedan dar un like O nos puedan contactar a eh, www.ecostock.cl eh, Bueno, eh, ahora nos despedimos. Eh, nosotros estamos ubicados en Vicente Pérez Rosales, número 202, a metros de estación Puente Alto.